Alicia Juárez Alicia López Palazuelos, más conocida como Alicia Juárez La Barca Jalisco, 9 de julio de 1949 Dolores Hidalgo, Guanajuato 26 de agosto de 2017 Fue una cantante mexicana, es también conocida con el nombre de la Musa de México Hija de Francisco Javier López Hurtado Celia Palazuelos Nació en la ciudad de La Barca, en el estado mexicano de Jalisco. Si bien Alicia nació allí, se crió en la ciudad de Osnar de California, de hecho la mayor parte de sus primeros años los vivió en Estados Unidos y su carrera como cantante inició a los 16 años. Estuvo casada con Alfredo Jiménez hasta la muerte de él en 1973. Alicia Juárez logró el éxito internacional en Colombia, España, Centroamérica, Sudamérica, Estados Unidos y Europa. José Alfredo Jiménez la conoció en Osnar y la lanzó a la fama. Con ella contrajo matrimonio en Estados Unidos, convirtiéndola en su última esposa. Ella fue la inspiración de varios de los últimos temas del compositor, como la canción Es Muy Niña. Asimismo, Alicia llevó papeles estelares en cinco de las nueve películas que filmó durante su carrera. Falleció el 26 de agosto de 2017 en su casa de Dolores Hidalgo, Guanajuato, de un ataque al corazón. Sus cenizas reposan en Osnat, la ciudad donde vivió durante años y en la que reside su mamá, hermanos y sus dos hijos.